Gracias, señor presidente. Señora Valerio, los últimos datos de empleo y paro arrojan de nuevo cifras preocupantes. 47.500 afiliados menos a la Seguridad Social al tiempo, que entre las nuevas contrataciones el 90% son temporales y el 30% de los indefinidos lo son a tiempo parcial. Las condiciones de trabajo en España están cada vez más marcadas por la precariedad. Cada vez más gente vive en la inestabilidad permanente, en esa zona gris entre el desempleo y el subempleo y con la asfixia de un salario que se va en el alquiler, la comida y poco más. A comienzos de octubre ya le preguntamos por esta cuestión, pero hoy ustedes ya no llevan solo 100 días en el Gobierno, sino casi 200 y seguimos sin palpar progresos. Por eso tenemos que preguntarle cuál es su valoración de la situación y qué medidas tienen previstas. Muchas gracias.